Hola Violeta. Ah, no me Tiene cacetines nuevos. Hay un gato de estos. Tiene cacetines nuevos que tienen una suela debajo para que ella pueda agarrarse mejor al suelo. ¿eh? Y la verdad es que le encantan y le van va muy bien. Esos cuernecitos Están creciendo un montón. Uy. A este le ha gustado, violeta. A ella le gusta tomárselo así apoyada, es un poquito. No digo vaga porque. A ella le gusta estar cómoda. Tarda un poquito porque la boquilla de la tetina es muy pequeñita para que no sea cagante ni nada. Y bueno, cuando era pequeñita y era menos cantidad, pues era más rápido, pero ahora pues No estamos con paciencia. Mira, aquí tiene unas gomitas para agarrarse bien cuando la apoya, para mantener la tracción. Y se concentra mucho con el iberón. <ríe> da saltitos con la manita y la mueve. Como si corriese, ¿eh? <ríe> Luego hace cositas suyas, como baja la cabeza, pone ese tensa. <risa> Además es friolera y ella hace frío. Entonces ella cuando es friolera se desconcentra más. como se ha el sol está ahí está gustando un no. poquito ya queda un poquito ya queda un poquito venga ese poquito que tú puedes muy bien ¿Habéis visto la manita? ¿Eh? Ya prácticamente está Un poquito más Un poquito más Bueno, venga, sí. Sí, atrás de Muy bien. Muy bien. ¿Quién es la más guapa y la más bonita la más campeona? La Pichu Violeta.